El libro de Nehemías, capítulo 1: Este es el relato de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el vigésimo año del reinado de Artajerjes. Yo estaba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino de Judá con otros hombres. Les pregunté sobre el remanente de los exiliados judíos que habían regresado del cautiverio y también sobre Jerusalén. Me dijeron, «El remanente que quedó del exilio está allí en la provincia, pero tiene muchos problemas y se siente humillado. Las murallas de Jerusalén han sido derribadas y sus puertas incendiadas. Cuando me enteré de la noticia», me senté llorando y lamentándome durante días, ayunando y orando al Dios del cielo. Entonces oré. Por favor, Señor, Dios del cielo, el Dios grande y asombroso que mantiene su acuerdo de amor confiable con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Por favor, escucha y enfoca tu atención en la oración de tu siervo que te estoy orando ahora, día y noche, en nombre de tus siervos, los israelitas. Confieso los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, incluidos los míos y los de mi familia. Hemos hecho cosas terribles para ofenderte y no hemos cumplido los mandamientos, las leyes y los reglamentos que le diste a tu siervo Moisés. Por favor, recuerda lo que le dijiste a Moisés cuando le dijiste. Si son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y siguen mis mandamientos y los obedecen, entonces, aunque sean exiliados hasta los confines de la tierra, los reuniré y los llevaré al lugar que he elegido donde seré honrado». Ellos son tus siervos y nuestro pueblo. Los has salvado con tu gran poder y tu increíble fuerza. Señor, por favor, responde a mi oración y a las oraciones de los que aman adorarte. Por favor, permíteme tener éxito hoy y haz que el rey simpatice conmigo. Yo era el copero del rey.